Hola mis queridos hermanos de cristianos en la Gloria, querido televidentes y nos vemos por primera vez, bienvenidos una vez más a estos hermosos videos que nos pone el Señor Hoy un video diferente, un video, una palabra diferente que nos trae el Señor y mira que este video, el Señor nos trae, nos, nos habla de una persecución de nos habla de cómo los cristianos ya nos van a pro, ya muy muy poco entre muy poco puede ser años eh, ya nos van a prohibir dedicar la palabra en, la, en, las, hasta en las redes sociales y por eso esta palabra se ha titulado nuestra privacidad vemos que hoy en día ya hay regulaciones nuevas regulaciones en la internet vemos cómo ya están, están estipulando nuevas leyes ¿Para qué? Para aquellos que no les agrade que nosotros prediquemos la, la palabra de Dios, ellos uh, censuren lo que no les conviene. Entonces, son palabras que, que uh, me ha dejado impactado. Pero esto no viene desde hace poco, esto viene desde hace mucho tiempo. Uh, por ejemplo, ven, te voy a decir ya para, com para comenzar la palabra, pero antes de comenzar la palabra, necesito hablarte de esto. Bill Gates crea un ministerio de la verdad mundial este ministerio de la verdad mundial es acerca de aquellas grandes compañías que se están aliando para personas como tú como yo aquellos que queremos predicar las buenas nuevas del reino de los cielos que no se siga predicando que aquellas cosas que no les interese a ellos ¡pum! lo borremos del mapa eh, terminemos esas cuentas Tú dirás, exagerado, no, se va a ver muy pronto lo estamos viendo. Eh, mira, lo único que te puedo decir es, aquel, aquel aparato que tenga un, una cámara y un micrófono, o sea, un celular, una tableta, uh, un computador, eh, te están vigilando, te están, están sabiendo lo que a ti te gusta, lo que no te gusta a ti. Te dirás, pero muy exagerado, ¿a qué viene con eso? A la, a la, esta es la persecución. Muchas veces creemos que eh, nos van a fusilar, a matar algunos, sí, otros que van a, a, a acabar los, los programas esos de, de Punto YouTube, si tiene videos en YouTube programando la palabra de Dios, ya muy pronto, recordemos que en 2030 viene una algo nuevo como le llaman eso, las élites, vienen con algo nuevo, algo diferente. Eso es lo que habla la palabra de Dios, y por eso el Señor dice, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, porque no investigan, porque no se instruyen, únicamente ven lo que ven y ya. La actualización de condiciones y políticas de privacidad, lo que, como lo vemos en Whatsapp, eh, por eso el título de esta emisión se llama la, Nuestra Privacidad se está perdiendo, si tú no estás de acuerdo con ellos, te cancelan, y lo han dicho, si tú no estás de acuerdo con la política de privacidad, te cancelamos, no te volvemos a dejar entrar, y ya que comienzas a decir cosas que no les agradan, te censuran, me ha pasado, me han censurado algunas cosas, pero bueno, la gloria y la honra para el, para el Señor, todo aquel que no esté, una vez, uh, no esté representando por una gran firma, puede ser bloqueado. Uh, se va a cortar nuestras libertades y algo muy importante. ¿Te acuerdas cuando el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, estaba de presidente? Y él estaba hablando a, a su nación, pero ellos le cortaban, le censuraban, si no sabías, le censuraban a uh, emisiones. Mira que al, al ex expresidente Trump, le, ahorita le, le cerraron la cuenta de Twitter, de Facebook. ¿Por qué? Bueno, buena pregunta. Y es por eso que el Señor nos, nos lleva una hermosa palabra en Efesios capítulo 5, del, del 15 al 16, que nos dice, mira pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vemos tiempos malos, vienen tiempos malos, vienen tiempos de transformación, vemos tiempos que, si tú ves hoy en día los programas, la televisión, eh, tú me dices, pero tú te vas a retirar de WhatsApp, no, viene la persecución, algún día me cancelarán todo, pero hasta que, que pueda voy a evangelizar la palabra de Dios, voy a predicar la palabra de Dios, por eso la palabra dice mira pues con diligencia, ¿qué es diligencia precaución, mira está cuidado, alerta, cuan, cuan, cuan, cuan, a ver qué está pasando en el mundo, como andéis, no como necios sino como sabios Mucha gente se le evangeliza, se le predica la palabra de Dios. Mucha gente se les... Mira lo que está pasando hoy en día. Hoy en día en las redes sociales se les está mostrando a tus chicos, a tus hijos, a tus pequeños, muchas cosas que tú no te estás dando cuenta. Estos pequeños están absorbiendo todo. Absorbiendo todo que tú, que tú estás entregando a tus hijos. ¿A quién? El diablo, a Satanás, estás entregando, te acuerdas cuando Moisés iba con el pueblo y Moisés fue a subir al monte a hablar con el, con, con el gran poderoso, con el, con el gran yo soy y, y ellos se quedaban esperando, no Moisés no viene, hagamos un becerro, ese becerro hoy en día tipifica en las redes sociales gente como que, como que no está viendo que Dios, Dios se está moviendo, pero la gente está haciendo esos becerros de las redes sociales, nuestra privacidad se está perdiendo, el internet, la forma como el internet va, está perdiendo, ¿te acuerdas? Desde los primeros, primeros teléfonos celulares, grandes, esos grandes teléfonos celulares, desde el momento que tú comenzaste a hablar, comenzó a perderse la privacidad, del momento que ya la televisión, si tú ves la transformación de la televisión, hoy lo que se ve hoy en día se está perdiendo, los valores, valores de, de, de nuestro amado rey, no los valores de aquellas personas, de aquellos grupos que quieren que nuestros hijos sean como ellos, sean vayan a una vida eterna pero una vida eterna en el lago de fuego mira que el señor nos dice no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos vemos un, a, tiempos postreros vemos tiempos que realmente todo está siendo transformado Mira que el Señor nos está hablando de lo más profundo del corazón. No es una casualidad que el Señor me ponga a hablar sobre nuestra privacidad. ¿No estamos hablando de una privacidad del Señor? Del señor? Jehová de los ejércitos con nosotros, esa intimidad. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de todo lo que hagamos. Está siendo escuchado. Si tú te pones, mi hermana, mi hermano, a hablar por una semana de algo, que tú quieres un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, quiero ir a Costa Rica y yo quiero ir a Costa Rica y mm, mi gran sueño es ir a, ir a Costa Rica, pero mantén tu celular cerca de ti, te garantizo que tú vas a recibir correos de ¿quieres bajar a, eh, bajar a Costa Rica? o viajar alrededor de ese país. Nos está la privacidad, nuestra privacidad se está perdiendo La misma palabra nos dice en 1 Corintios versículo 10, uh, Capítulo 10 del versículo 31 al 33 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios Nos dice el Señor Todo lo que hagamos no pa Pase lo que llegue a pasar Pero que hagamos esto para siempre glorificar a nuestro amado Padre Celestial No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a, ni a la iglesia de Dios Como también yo, uh, como yo en todas las cosas agrado a todos No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día lo que estamos haciendo hoy en día, muchos ministerios, muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, que realmente estamos abriendo, quitando las vendas a ese pueblo que está perezoso, a ese pueblo que realmente no quiere entender que hay un Dios vivo y de poder que quiere, eh, que quiere quitar las vendas, pero este pueblo no está queriendo entender que le están uh, quitando... Esa libertad que el Señor nos ha dado, esa privacidad en el nombre poderoso de su nombre. El Señor está pidiendo que nosotros lo busquemos, lo busquemos de mente, de corazón, de espíritu. Pero el pueblo no quiere estar queriendo hacer eso. Vemos una población, vemos un pueblo de Dios que realmente no quiere estar en esa brecha, luchando. Por eso nuestra privacidad se está, está perdiendo. Una vez más, Bill Gates está creando un ministerio de la verdad. Ese ministerio es, uh, ¿a qué me refiero con eso? Eh, deje, un ejemplo, si tú tienes un archivo PDF uh, en un futuro, si, si lo que dicen en ese archivo no les agrada a ellos, a esos grupos, lo van a, lo van a destruir o no te lo van a procesar o va a ser un archivo corrupto. O si tú, una vez más, si tú estás predicando, evangelizando la palabra de Dios, para ellos no les va, no les va, no les va a agradar. Vemos videos que nuestros hijos están mirando, que vienen con simbolismo diabólico, satánico. Esto de pronto para algunos causará gracia, pero esto es serio. Esto es serio. Es, una, es algo que necesitamos realmente enfocar a cada, con, a cada uno de nosotros y, y mirar a lo más profundo de nuestro corazón si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. Primera de Corintios 10.13 Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Padre, madre, ¿qué estás dejando que tu hijo mire por esa televisión? ¿Ellos están encerrando con una computadora en su cuarto? Uh -huh. mantén esa puerta abierta. Y si realmente ellos este, quieren estar con una computadora al pie tuyo ¿no les gusta? lo siento esta es mi casa nuestra privacidad se está perdiendo iglesia una vez más como dice, el, eh, dice el Pablo en la primera carta a los corintios todo me es lícito pero no todo me conviene, todo me es lícito pero no todo edifica hoy veo videos de padres cómo incitan a sus hijos a hacer lo que ven en otros videos, de aquellos artistas y creen que esto es gracioso, pero no. Tú estás llevando a ese hijo a una perdición. Aquellas élites, aquellos grupos, mis hermanos, es lo que el Señor nos está, nos está hablando, lean, profundicen, escudriñen mi palabra, también miren, sean sabios, como comenzamos en Efesios uh, 15, uh, capítulo 5 del 15 al 16, uh, mirad pues uh, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, mirad todo lo que está pasando alrededor, no, yo sé, eh, algunos, no, no, yo sé cómo voy a ir y, soy, y estoy en la presencia Claro que tú estás en la presencia del Señor, pero sé sabia, sé sabio Y el versículo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos Aprovecha que tu familia sea llevada a Cristo Aprovecha que en estos momentos, que nuestra privacidad se está perdiendo Tú dirás, no, para nada, se está perdiendo Tú tienes un celular, se está perdiendo, tú tienes una computadora, se está perdiendo. Ahora no estoy diciendo que no tengas un celular o una computadora. La persecución va a venir. Tenemos que estar preparados, iglesia, para lo que viene. Tenemos que estar preparados porque viene un giro para este mundo grande. Pero tú dirás, estoy... Estoy, con la, estoy bajo el poder de, de Dios Claro que estamos bajo el poder de Dios Y vamos a tener aflicciones Y por eso el Señor nos dice Que hasta el más espiritual Hasta el más El que crea que está eh, cimentado, Se va a caer Por eso iglesia El Señor nos está hablando A lo más profundo de nuestros corazones A lo más profundo de nuestras vidas Nos dice el Señor Aún si voy por valle, valle de, a Valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfunda. estamos con él, pero estamos luchando en esa oración. Estamos luchando en esa comunión con el Señor, en esos devocionales, para que la presencia del, del Señor esté con nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more en tu hogar. Para que esos devocionales impacten, no únicamente en tu casa, sino en las personas que viven alrededor de tu casa. Aquel vecino que no, es, eh, que no es cementado en Jesucristo, que esos, esos devocionales, esa oración, toquen a ese vecino y a esa vecina. Este, este video de pronto se va a prolongar un poquito, pero como tienes tiempo para otras cosas el Señor quiere que tú entiendas esto que nuestra privacidad se está perdiendo está perdiendo muchas cosas viene un cambio, para este, una vez más, un cambio para este mundo no, no me he vuelto radical no estoy diciendo que no uses las redes sociales la no puedes usar de una manera sabia como lo dice el Señor, no necios sino como sabios Juan 15, 18, mira lo que nos dice. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a vosotros me aborrecieron a mí. Yo sé que hay algunos que me han aborrecido por, por, uh, por evangelizar la palabra de Dios. Y a mí me ha pasado algunas veces. Porque evangelizo la palabra de Dios. Aquellos que yo decía que eran mis, mis amigos... Cuando comencé, la, cuando comencé los caminos del Señor? ¿Dónde están? Porque, yo di, porque dije que evangelizaba la palabra de Dios, se desaparecieron. Se desaparecieron. Pero lo, la, gloria es para, la, la gloria y la honra son para mi Señor. Siempre dándole esa gloria, siempre dándole esa, esa honra y el poder a nuestro Señor. Mira que Mateo 5.8, dich, dichosos los... Los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Así que el Señor nos está diciendo. Abren sus ojitos. Miren lo que está pasando. Vienen cambios, iglesia. Vienen cambios. Ora por tu vecino, ora por tu hijo, ora por tu hija, por tu esposo, por tu esposa. Oremos por cada uno de nosotros. Porque vienen, estamos en tiempos postreros. Este 2021 es el comienzo de dolores. No es para asustarte, sino lo que está diciendo en la palabra. 2022 vienen cosas más. A 2030 vienen cambios. Vienen cambios grandes. Pero tú me estás diciendo, ya te estás llevando, tú me estás diciendo, ya te estás yendo al 2030, pero la misma palabra dice, llevemos el día a día. Claro que sí, lleguemos el día a día. Pero necesitamos estar preparados para lo que, lo que viene, en el nombre poderoso de Jesús. Pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros. Pase lo que pase, el Señor va a ver lo que nosotros vamos a hacer. Pero nunca niegues a Cristo. Nunca lo niegues. Mira que un punto, uh, hay un punto que a las empresas les eh, Mira que hay un, un punto que, eh, que estaba leyendo, en, un fa, es en ese far, uh, famoso artículo del Ministerio de la Verdad Mundial, en el versículo 13 y 11. Uh, habla que las empresas, uh, que para las empresas les sea mucho más fácil uh, técnicamente y rentable a nivel económico bloquear a los contenidos de los usuarios que tener que controlar lo que sube a cada uno entonces va a haber programas una vez más que nos, que nos están controlando todo lo que tú subes todo lo que tú haces así que si tú evangelizas la palabra si tú envías un mensaje no te de miedo no te dé miedo de mandar ese mensaje. No te dé miedo de que lo que viene, más bien, da la gloria y la honra al Señor. Que no te vayas, mejor dicho, a, desmayer, a, a, a desfallecer. Que no vayas a soltar eh, esa vara y para adelante. Y te invito que oremos. Padre celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria y honra y poder, Señor. Padre Celestial, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido que tú seas fortaleciéndonos a cada uno de nosotros. Te pido en el nombre poderoso de tu, de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú seas llenándonos más de tu presencia, llenándonos más de tu poder, Señor. Llenándonos más, Padre Celestial, de, de que... Que, que te tengamos más en nuestros corazones, amado Señor, en nuestras vidas, amado Rey. Y como no, tú nos decías al comienzo, Padre Santo, de esta hermosa palabra, que seamos, eh, que no seamos necios, Señor, sino que seamos sabios y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, amado Padre Celestial, Padre amado, Padre de la Gloria, como también lo dice tu, tu palabra, que así mismo serán perseguidos todos los que los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y es por eso que yo pido por cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que tú seas tocando a sus hijos, sus esposos, sus, eh, sus esposos, Señor. Esta nación de Colombia, amado Padre, amado, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que tú seas haciendo algo sobrenatural, amado Padre, amado Padre, amado Padre, amado, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Nos ayudes a estar firmes en ti, amado, Señor, y no queremos soltarte, Señor, y te pedimos que tú no nos sueltes, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Queremos darte gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, esperamos verte en otra misión, aquí, en La Fe que Conquista, siempre nos recuerda. Aunque estemos perdiendo nuestra privacidad. y cuando llegue el tiempo de que no nos, dejen, eh, no nos dejen emitir más o de pronto te censuren a ti, a pastor, líder, por predicar la palabra. Sigue adelante, busca el medio, busca el medio para seguir evangelizando la palabra de Dios y que este pueblo realmente reciba palabra de poder. Recuerda, siempre, y no, nunca me canso de repetirlo, sonaré repetido, pero siempre recuerda darle esa gloria al Señor que tú estás también en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.